Les quiero mostrar cómo funciona el editor de fechas nuevo que tenemos disponible en Canvas. Este editor de fechas se encuentra en el apartado de tareas. Nos vamos al apartado de tareas y lo vamos a encontrar en la esquina superior de la derecha. Si le damos clic aquí en los tres puntitos de la esquina superior derecha, vamos a encontrar los tres puntitos, y la primera opción dice editar fechas de las tareas. Esta nueva función me gusta mucho para hacer como un ajuste general y una planeación, eh, sobre todo cuando una, el cambio de fecha de una tarea afecta la fecha de muchas otras. Entonces, nos vamos a este editor de fechas y nos aparece una lista de todas las tareas y solamente sus fechas de disponibilidad. Y sus fechas de, eh, aquí están las de disponibilidad, y sus fechas de vencimiento. Entonces, desde aquí, muy fácilmente, puedes ir ajustando las fechas de todas tus tareas sin tener que entrar eh, a cada tarea y darle clic en el botón de editar si solamente quieres hacer un, un pequeño ajuste. Entonces, puedes eh, cambiar el vencimiento de cualquiera de las tareas para Sí, por causas de fuerza mayor, de planeación de la clase, eh, por tantas cosas que pueden pasar mientras estamos, estamos impartiendo un curso, entonces desde aquí rápidamente puedes elegir una fecha nueva eh, para cada una de las tareas y hacer los ajustes eh, que consideres eh, necesarios para el éxito de, de tu clase. Y ahí está. Con unos rápidos clics pude ajustar todas las fechas. Voy a aprovechar para recordar cómo funcionan estas fechas. La primera fecha que debes considerar es la fecha de disponibilidad, que significa a partir de qué día los estudiantes pueden ver los detalles de esta tarea y comenzar a entregarla. Luego está la fecha de vencimiento. Eh, recordar que en Canvas, la fecha de vencimiento es una fecha informativa. Es una fecha que va a indicar a los estudiantes cuándo eh, deben entregar esta tarea y les manda avisos y les aparece ahí en su lista de pendientes. Y la fecha que limita efectivamente hasta cuándo se pueden entregar tareas, el que pone el límite en el buzón, es esta fecha de disponible hasta. El disponible hasta es la fecha que efectivamente cierra el buzón. Por ejemplo, aquí yo la única tarea donde tengo una fecha que se cierra el buzón es la última eh, que se cierra en domingo en la noche el buzón. Aunque estoy planeando avisarle aquí, de acuerdo a esto, a mis estudiantes eh, que pueden entregar hasta el día que quiero que entreguen el día sábado y todos los que entreguen a todo lo largo del día domingo me va a avisar Canvas que entregaron tarde, pero les sigue permitiendo entregar. Entonces, así es como, como funcionan estas fechas. Cuando ya terminé de hacer mis ajustes de fecha, le doy clic en el botón de guardar y ya se harían todos, todos estos, estos ajustes rápidos. Eh, hay otra manera más y que me resulta muy interesante para cambiar todas estas fechas. Puedo yo decir tomar todas, eh, dándole clic acá en el eh, este selector de casillas, o yo tomar también un conjunto de, de varias actividades a las que les quiero cambiar la fecha, y se me activa este botón acá arriba de la edición por lote. Entonces, yo le puedo dar clic ahí, y decirle a Canvas que me mueva todas las tareas, me las mueva siete días, para que me desfase todas una semana. Le doy clic en aceptar. Y aquí podemos ver que me movió solo las tareas seleccionadas y me las movió eh, una semana. Antes esta terminaba el sábado 5 de septiembre, ahora termina el sábado 12. Esta terminaba el domingo 6, ahora termina el domingo 13. Otra vez, siempre que yo termine y confirme que ya quedaron las fechas como yo las necesito, le daría clic aquí arriba en el botón de guardar. Y bueno, este es el, el editor de fechas. De, de las tareas de Canvas. Espero que esto les ayude a poder hacer una organización rápida, eh, nada más para ajustar algunas fechas y tareas en caso de algunas, eh, algunas incidencias o ajustes rápidos que quieran hacer en su curso. Y pues les deseo el mayor de los éxitos.